Me ha parecido una charla súper interesante, nos ha quedado muy claro, tanto a mí como a mis compañeros, qué es el 5G. Me ha parecido muy original, me ha parecido una forma muy amena de explicar un concepto que, bueno, un concepto tecnológico. Me la he puesto en escena muy... ...muy chula, así muy, muy interesante... ...lo han enfocado de una manera muy... muy divertida. Me ha parecido entretenido... Eh, ...de alguna manera marca los récords... ...de lo que puede, lo que puede ser el futuro. Me da miedo... O sea, porque ahora mismo hay veces que no te puedes conectar a internet y me imagino que cuando dependamos de, de, de la tecnología va a ser horrible. Muy bueno, pero horrible, ya lo has visto, te falla una vez y te, se te cae todo. Por un lado pienso que te puede facilitar mucho la vida realmente, ¿no? pero por otro lado me da un poco de miedo a que nos deshumanice.